El amplificador, sexta temporada. Estamos escuchando desde la ventana, quizá una de las canciones más lindas que he descubierto en cuarentena. 2020. 20. Qué declaración. Sí. Le di repeat eh, constantemente a este tema de la teoría del caos. Así es, junto a El Príncipe Idiota Mariano y César. Eh, estamos en este miércoles de Agenda y la teoría del caos va a tocar este sábado 1 de octubre En nuestra casa amiga, en calle 1, ahí que queda en calle 1, 36 y 37 De eh, este lado de la vía, del barrio de Hipódromo Claro, y decidimos invitar a Seba Coronel a que nos venga a contar un poco so sobre esta fecha Hola <risa> Seba, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien Buenas tardes, ¿cómo le va? Estás bien. cansado Estoy un poco cansado, pero, pero bien igual, siempre Bien. pila. Con la guitarra ahí en, encima, eso levanta. <coughs> eso levanta. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por venirte aquí no, el a este estudio eh, para compartir un poco de música y un poco de esta fecha que se viene. ¿En qué anda la teoría del caos? Y la teoría anda organizando esta fecha, que va a ser un fechón. Eh, viene Rocky Fernández a tocar con un dúo que me he inspirado en Kraftwerk, así que va a estar, va a estar bueno. Increíble, sí. Eh, y después vamos a cerrar la noche. Con un repertorio del primer disco y, y lo que va porque está cumpliendo 10 años. Ahí va, claro, y la teoría del caos. Y esa cuestión. Y, y aparte, bueno, vamos a presentar temas del disco que estamos maqueteando y ya pronto a grabar. Claro, yo vi a la Teoría del Caos hace algunas semanas se estuvieron presentando en Ciudad de Gatos. En Ciudad de Gatos. Sí. Así es, y tocaste ahí algunas cositas nuevas. Ahí Hubo una invitada nuevas. también. Sí, estuvo Sol Minnesota que es. me, me encanta. Uh -huh. eh, eh, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Artista grande. de la nueva escena. Sí, me encanta. Me encanta Sol. Eh, sí, tocamos, no me acuerdo qué temas tocamos. Y los nombres, yo... No, no, no, yo no me acuerdo qué temas tocamos, así que imagínate. <ríe> pero nada... No. Fue un show cortito, un pocket show. Eh, estuvo bien, igual para amenizar la noche, pero ahora bueno, se vienen ya con una fecha más producida, en donde sí. vamos a tener una, una larga y basta lista. Mm, sí, <ríe> creería que sí. Va a haber una larga una, La gente una siempre lista. que los va la, a ver pide. como una pide más. más una... Pero tocamos igual. El otro día tocamos 15 temas. Pero no, no era so... tan poco. <risa> Para nosotros fue como <risa> media hora, un ratito. Claro, que quedamos un ratito. Más. Pero sí, ahora más o menos hay una, una lista un poco más larga, creo. Y repasando el, el primer disco, uh -huh. los últimos tres temas que salieron entre la pandemia y un ratito antes de la pandemia. Después nos pusimos... En ese modo, a, en modo tortuga, a, a descansar un poco, sí, sí no, también porque es también hacía mucho que veníamos tocando y girando uh -huh. con el primer disco, con el segundo y con, lo, y con los temas que han salido. Uh -huh. eh, y bueno, ahora a, a sentar un poco, a descansar y a empezar a, a descansar de los shows, claro, a tocar eh, y a para preparar, grabar. quizás eh, disco ¿Ya este, nuevo. Sí, ya hay un disco, hay un disco, hay un, nueve canciones que fueron elegidas. Bien. Eh, y están En un 70% terminadas las maquetas Así que antes de fin de año vamos a terminar Con las maquetas Y durante el verano, que nos gusta Meternos en el estudio Bien. Eh, eso sería Sus vacaciones van a ser grabar un disco Ah, nos encanta Hay nuevo material de la teoría del caos Entonces 2023 Viajás al primer disco de la teoría, es homónimo 10 años atrás, y en estos 10 años De la teoría, ¿qué es lo que ves en todo este recorrido? ¿Qué veo? Eh, y que crecimos un montón como, como, como amigos, porque siempre fuimos amigos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso creo que fue lo, lo fundamental de la banda, que no es que no se sé, ponele Agus, no puede tocar y vamos a ir a buscar un reemplazante en búsqueda de alguien para seguir con la función. Claro. No. Primero no se misma. puede tocar, porque Agus no está. Y porque no nos... Va, al menos yo no me sentiría... Seguro, claro. protegido de alguna manera. A mí me gusta darme vuelta y o ver a los costados y que estén los que estamos siempre. Es eh, se sumó Nico Rafino ya hace cuatro años en las teclas, así que eso también venía de una larga conversación con Nico de, de antes, de hace como seis años. Venimos hablando y nosotros, como que sí, como que no, que no, no, no estábamos bien decididos y poder ampliar. Eh, si, que venga alguien a nuestra sí, casa, o sea, la familia Y bueno, entonces dijimos si sí, lo ¿Ponemos adoptamos. un plato más en la mesa o no ponemos? Claro, lo adoptamos a Nico y, y la verdad que es un placer hacer música con él y, y con los chicos Estamos en el amplificador charlando aquí en vivo en el piso con <coughs> Seba Coronel de La Teoría del Caos Nos pueden ver también por YouTube si buscan allí Radio Estación Sur, estamos transmitiendo en vivo para que nos puedan ver. Eh, vamos a compartir los mensajes, los mensajes que llegan de los y las oyentes de este programa en el 221-477-4314. Les estaremos eh, leyendo. Hay gente que dice que tiene ganas de ir a ver a María Belén Ragio La Guasona, no. eh, a ver guasonas. No, por favor, Había un no. mensaje que dice que lindo se ve la radio en YouTube. Por fin se le ve la garita a la radio, la radio también. Aguante la teoría del caos, Buenas tardes, nos dice Juan. Chicos, un beso grande. Juan, eh, fanático de la teoría, que se va a estar presentando este fin de semana. Este es sábado, un primero de octubre, en calle 1. Eh, esa es la fecha de invitación para este fin de semana. Lo tenemos a Seba Coronel con la guitarra. Yo quiero escuchar y que y nos deleite sí. con música en vivo. Bueno, y sí, ¿eso es posible? <coughs> sí, es posible. Mm. Eh... A ver. Voy a tocar un tema que todavía no salió y que va a estar en el disco. Uh, Bien, estreno, uh, en estreno. exclusivo. Estrenísimo. Claro, eh, se llama No veo tu sombra. <coughs> Ya sé que las cosas se rompen, hoy me tocó que te lleves Un pedazo de mí, un pedazo de mi corazón, Ay ya no duele tanto estar despierto, me digo una y otra vez aunque las flores y el agua podridas estén Aunque las flores y el agua podridas estén La, la, la, la, la, la El sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra el sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra hoy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 Coronel de la Teoría del Caos aquí en el amplificador de un poco con música en vivo. ¿Cómo se llama uh, este qué tema? Bien. No, veo no, veo no veo tu sombra. No veo tu sombra. No veo tu sombra. En exclusivo para el amplificador. Eso va a estar en su próximo disco. Eh, ¿Qué tiene la Teoría del Caos para ese próximo disco? ¿Por dónde va el so concepto? Nueve eh. canciones. Sí, tipo. y el sonido, decía yo, porque fueron mutando desde el primer disco, sí. después eh, los últimos eh, si eh, singles sí, adelantos singles, que sacaron, los sacaron los que, los que los quizás los tienen ahí. Eh, más, más sonidos digitales. Eh, sí. ¿Qué onda ahora en la teoría del caos? Eh, sonidos digitales en cuanto a teclas. Sí. Porque después... Eh, Todo tocado por humanos. Sí. Eh, pero, de hecho, también los arreglos están tocados. Hay, no, hay pocas cosas seteadas como disparadores. Uh -huh. eh, Venimos en ese plan. Hay un cambio, sí. Creo que va a ser un, más todavía. Ahí va. Un poco más... Eh, Buscando una cuestión sonora distinta a lo que veníamos trabajando eh, Sí va a haber más teclados, las guitarras van a tener otro trabajo No, no el... Excepto temas <risa> Hay temas, hay, hay un repertorio Son nuevas canciones, es bastante amplio uh -huh. Para lo que se vienen trabajando los discos Digo, por general son seis, siete temas cinco se siguen sacando EP o singles Queríamos tratar de tener otro disco y no... Y poder hacer un concepto sonoro no sé si de las letras, eh, justo ayer hablaba con, con un colega de ustedes en otra radio uh -huh. y, y, y le decía, y ahora y me quedé pensando, ahora que lo vuelvo a repetir, eh, que por ahí también hay un concepto de las letras y, y no fue queriendo. Eh, por ahí está este tema que se llama No veo tu sombra, hay uno que se llama SAR666, que es para, para Ruli. Eh, entonces no, también viene, con, viene como Y acabo de Me veo tu sombra y un par de cosas Como que hay una concepción ahí de las letras sin querer uh -huh. Totalmente eh, eh, Salió O salieron las letras, se escribieron para el disco Pero no fueron con una intención De escribir en el disco letra por letra Pensando en que iba a ser un disco claro. Si no salieron varias canciones Identificamos las nueve que podían Funcionar en el, grup, en el grupo y en y, y Unas y con otras Sí, unas con otras, algunas funcionan con un, pero digo, para poder eh, amalgamar todo y, y dejarlo más o menos a nuestro criterio y nuestro gusto. Y Fueron estas nueve, había más, pero bueno, elegimos estas, las otras por ahí serán para EP o cosas que vengan. Me surge en preguntarte un par de preguntas, sí. nos quedamos con muy poco tiempo, pero eh, una de ellas es, eh, además de esta fecha, cómo sigue la teoría, eh, en lo que resta del año, eso por un lado, y el otro, sí. que un poco a en la, en la cena platense, pero eso en un ratito. Bueno, eh, seguimos el 22 de octubre. Es mi ah, cumpleaños el 22 de octubre. Fantástico. Entonces tenés. Nada. Eh, feliz cumpleaños, por si no te veo. Ah. Pero el 22 de octubre nos confirmaron hoy que eh, hay un versus que se hace eh, en el Teatro Argentino que es un artista de hip hop, de trap o, y una banda, en donde conviven los dos escenarios. Me interesa eso. Sí, y toca la teoría un tema, hay un tema de el otro invitado y así. Ay, bueno. Le van a hacer seis o siete canciones. Eso en el Teatro Argentino y después el 10 de diciembre en Camping. Eh, Beale, Ay, en qué Capital. lindo, Camping, eh, qué nivel. Pero vamos como cerrando estas, porque no queremos tocar más, queremos meternos a grabar y, Bien. y meter la cabeza ahí. De una. Bueno, agéndense a quienes les guste la teoría del caos Está Seba Coronel adelantando un poquito de esas fechas Hablaba de esto, de, de una de las fechas que tiene este Versus esta especie de ping-pong, batalla Hablando sí. en términos de, de... trap De trap eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se lleva con... Hablamos recién de sintetizadores eh, de teclados sí. y de sonidos digitales en la nueva banda ¿Cómo se lleva con eh, los, est los estilos, los nuevos géneros Que, que surgen en la escena musical? Y si tienen pensado algo de eso incorporar eh. la banda, eh, ¿cómo nos llevamos? ¿Te puedo hablar por mí? Mm. ¿Sí? Por los, por los demás cada uno. Se lleva como, <risa> no de la claro, <risa> claro, no. Eh, yo me llevo, me llevo bien, o sea, no, no. A ver, si escucho algo que me, que me sorprende, lo que pasa es que con el trapo, con cosas ya no hay cosas que me sorprendan porque hay tantas. Mm. O sea, vos ponés un coso y hay como mucha data. Sí. muchísimas, entonces es muy eh, no es muy fácil que uno te sorprenda, si Dylan, por ejemplo, claro. eh, que tiene otra cosa eh, en su momento lo habrá sido Catriel sí. pero después como no hay mucho hay mucho y de tanto que hay termina como siendo nada repitiéndose la fórmula, se repite la fórmula tanto que en cuanto al trap mm. después hay un montón de géneros que también les pasa lo mismo creo eh, pero bueno a mí me gustan me gustan las me gusta tomar herramientas o, o pequeñas cosas de, de, de toda la música en general no soy una persona que se ata a determinado a un género o bueno vamos a hacer con, solamente con guitarras no hay teclados no hay, a medida que uno va creciendo que también van cambiando los gustos y las cosas bien pero me gusta Seba Coronel, aquí en el aire de Radio Estación Sur. Vamos a saludar a la gente que nos manda fotos eh, sintonizando, eh, viéndonos a través de YouTube, el sur de la República Argentina. Está de merienda con el amplificador de fondo, un beso grande. Qué lindo. También saludamos a Adrián que dice: Me encantan estos vivos eh, eh, en el piso con música. Pide una canción más y nos mandan muchos emojis. ¿Estamos en condiciones de hacer una más como para sí, cerrar este para programa? Cerrar el canal, ¿sí? sí, Vamos a tomar. Eh... Debí de Venir o oh, como está en el, en el disco. <risa> Una versión... <¿cómo> <risa> de Venir a verte ya suponiendo que esto pasaría el mundo actual me contamina sentí el volcán el viento gris suponiendo que esto pasaría vi mirar sin entender si esto es amor, me dijo, prefiero el infierno a que estar contento y muerto. Te viene el silencio, juntar nuestros miedos. Debí venir a verte ayer Suponiendo que esto pasaría Debí venir a verte ya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 Estamos con Sebastián Coronel de la Teoría del Caos Aquí en el amplificador, ya llegando al final Porque la Teoría del Caos se va a presentar este sábado primero de octubre En Calle 1, los van a estar acompañando Rocky Fernández dúo. Eh, las entradas anticipadas, ¿dónde se pueden conseguir? Anticipadas ahí por, en, en nuestro perfil En las sociales En las redes Instagram, sociales, las redes sociales eh. ¿Te ¿Puede decir por dónde? ¿Por sí, el Fogo? No. sí, sí, sí, <risa> eh, <risa> Alfogo.com. Exactamente. Y nada más. Después en puerta. Bien, en puerta también. Eh, Temprano, 9 de la noche. 21 horas está anunciado, así que entre las 10 y 10 y media eh, arrancará Rocky y cerramos uh -huh. nosotros. Perfecto. Entonces. Todo pues, esto va a ser en calle 1. Sí, ahí en calle 1, 36 y 37 de este lado de las vías, del lado de Barrio Padrón. El, eh, Seba, te agradecemos por estos minutos, por, este, no, por, esta cal, con, por esta calidad musical con la guitarra. Qué eh, linda son esas guitarras. Se escuchó muy pero muy lindo y esperamos con ansias el nuevo material discográfico allá el año que viene, entrado el 2023. Seguramente. En la séptima temporada del amplificador. Que tengan ¡Oh! un buen show. Gracias. Gracias. Seba Coronel, de la Teoría del Caos, aquí en el Amplificador. Vienes bailando directo a...